Hay un tema que siempre me encanta y que lo, lo hablé, es de estos temas que, joder, llevan ahí antes de que yo naciese y todos, prácticamente, y es el... Esto ya está hablado, ¿eh? se han grabado vídeos y muchos sonará, pero a mí me gustaría rep repetirlo porque, oye, no, no, no está de más, ¿no? Y es un poco eh, un grave error que se, com que se comete en el entrenamiento, eh, sobre todo a la hora de realizar una serie unas series y hacer unas repeticiones ¿Mm? entonces cuando llegamos al, al, al gimnasio lo primero que nos indican es desde el primer día que tenemos que trabajar de 8 10 12 repeticiones incluso 15 ¿no? las de 20 son siempre para calentar ¿Mm? pero vamos a coger como media 10 repeticiones verdad la, las 10 repeticiones ¿Eh? grabado en piedra eso nos suena a todos ¿vale? y estas 10 repeticiones en realidad tienen una respuesta viniendo de la ciencia y es que viene de uno de los puntos esenciales en la hipertrofia muscular ¿cuáles son los puntos importantes en la hipertrofia muscular? estrés metabólico lacelación la muscular y tiempo bajo tensión ¿vale? esos tres puntos importantes para crear la hipertrofia. El tiempo bajo tensión es el primer punto y más importante y se denomina el idioma muscular. Y entonces, si nos remontamos muy, muy, muy, muy, muy, muy atrás, en los primeros hechos científicos que se inundó para saber cuál era el tiempo apropiado para llevar a la hipertrofia en general, tanto sarcomérica como sarcoplásmica, era trabajar al 80% y era mantener un tiempo bajo tensión en el que llegásemos forzados o al fallo a 40 segundos aproximadamente. A partir de los 40 segundos se crea esa unidad internacional que se llama repetición. Y se basa en que 3 segundos de, de excéntrica y uno de concéntrica, o bien dos de excéntrica, dos de concéntrica, a, a, prácticamente una repetición tiene 4 segundos. Imaginaos los gemelos que tiene un, un recorrido muy corto. Y hace uno, dos, incluso con parada, con parada, con parada arriba, vamos a hacerlo bien. Tres, cuatro, cinco, hace diez y se quedan 20 segundos. Es que los gemelos nunca crecen. Es que tú nunca respetas el reclutamiento total bueno, ya en los viste ya, ya ahí te cagas. Ya coges la barra y es con movimiento, uno, en 10 segundos. En 10 segundos. ¿Por qué? Porque no saben este dato básico que lleva toda la vida, no lo saben. Y somos los educadores, ¿vale? Yo no siempre un soy un educador. Por eso soy licenciado, soy técnico educativo. No educativo en modales, soy educativo, ¿Vale? En, en, en alimentación, en nutrición y en suplementación. ¿Mm? No saben esto. Y ahora más de uno empieza a, a pensar en sus atletas favoritos, que si Coleman, que si Dorian Jay, que si Shaw ray que si Lee efectivamente. Uno trabajaba seis repeticiones con movimientos muy lentos, estilo Lee Dorian Jay trabajaba entre 8 o 12 repeticiones, repeticiones con una cadencia de tres segundos por repetición. Ronnie Coleman le gustaba trabajar... Repeticiones más altas, pero muy, muy rápido, pero todos se encajaban en los 30 segundos bajo tensión. Más lento o más rápido. Y esto es lo que no se respeta. Cuando tú empiezas a respetar tiempo bajo tensión, aparte de bajar los pesos en la maquinaria, vas a ver cómo vas a tener mayor reclutamiento, mayor cansancio, mayor congestión, mayor estimulación. La síntesis proteica, en vez de 72 horas, se va a alargar 96 horas. ¿Mm? Por eso hoy en día las nuevas máquinas que van innovando, y esto lo sabe muy bien eh, Fitness, ¿no? Siempre está innovando en nueva maquinaria. Las nuevas maquinarias vienen ya con eh, un reloj digital en el que te cuenta el tiempo. ¿Mm? Te cuenta el tiempo. O sea, tú empiezas la serie y hazlo rápido o lento, te da igual. Pero está 40 segundos. ¿Mm? Eh, ya podemos podemos encontrar varios contrastes no ya mmm, depende del autor te dice que hay que llegar a 60 a 50 a 30 o 20 hablamos de medias ¿eh? pero siempre a mí me gusta hacer una serie fijaos que no voy a hablar de repeticiones ¿eh? me gusta hacer una serie a 40 segundos una segunda serie a 30 segundos y la tercera y última serie tercera o cuarta a 20 segundos ¿eh? hay semanas que quiero dejar descansar un poquito las fibras tipo 2 de potencia porque si sí verdad, es verdad que inerva muchos nervios y el sistema nervioso se sobreentrena. entonces también quiero aumentar la cantidad de ácido elástico corporal un poco eh, para así también a, a nivel a nivel interno vale a nivel endógeno eh, la acumulación de ácido elástico también tiene efectos beneficiosos como aumentar el el nivel de disquefeo 1 hepático, el nivel de hormona de crecimiento, ¿vale? Entonces me gusta trabajar primera serie a 60 segundos, segunda serie a 50 segundos, tercera serie a 40 segundos. ¿Cómo Eso te iba a preguntar. Es difícil, es difícil que tú tengas, si estás haciendo un pre un reloj en el techo. Por eso se ideó la unidad internacional llamada repetición. Siempre pongo el ejemplo en medicina, los diabéticos tipo 1, que se inyectan insulina, ¿hm? ¿Mm? La insulina va por miligramos. Entonces el diabético sabe que con una cantidad de carbohidratos tiene que, tiene que utilizar 3 miligramos con 2 de insulina. Eso sería difícil. Como eso es difícil, se crea una unidad internacional. Una unidad, dos unidades, tres unidades. En nuestro deporte se crea esa unidad internacional que se llama repetición. ¿Cómo detectas eso en ti? Muy fácil. La primera semana vas a entrenar con un reloj. Después tú ya vas a saber cuánto tiempo con tu movimiento estás. Todo. O sea, todo. ¿Cuánto tiempo haría la Ya da igual. Da igual, suponiendo que la excéntrica es más importante que la concéntrica, porque es la que en boga un punto importante en la hipertrofia que es la laceración muscular. ¿Mm? La concentración prácticamente eh, tan, bueno, también es importante. ¿vale? Unos dirán, no, para mí más importante. Bueno, tampoco es, es importantísimo ¿no?... que nos inclinemos por una o por otra. La concéntrica digamos que es un punto de partida y si es verdad que en la concéntrica podemos añadir un sistema muy utilizado en todos los deportes, que es la segunda ley de Newton. También lo tenéis que tener en cuenta. Todo esto que estamos hablando es más importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de la masa muscular y no lesionarnos que simplemente que el monitor te haga un entreno papel y a boli y te lo ponga. ¿Mm? Entonces, conociendo estas leyes, pues te educas. Yo te educo a que tú sepas y aprendas tengas conocimiento de lo que el porqué de lo que vas a hacer en el gimnasio entonces la segunda de, de, de, de newton prácticamente se, se, se basa en la velocidad vale es una ecuación ¿Mm? eh, eh, lo podemos llamar, lo, se puede hacer de diferentes formas eh, eh, fuerza por velocidad e intensidad por, por velocidad es igual a masa vale entonces, ¿qué quiere decir para que lo entendáis? Pues si yo tengo aquí un peso de 20 kilos, de 20 kilos, esto no va a cambiar. Si yo lo levanto lentamente, como mi cuerpo es una máquina eficiente, solo va a utilizar las fibras tipo 1 para subir el bote, ¿vale? Pero si yo con estos mismos 20 kilos yo hago esto, ¿qué pasa? Que mi cuerpo va a necesitar más fibras musculares para levantarlo porque lo he levantado con más fuerza y hace falta más reclutación muscular por eso los corredores de potencia sobre todo, los que corren sin peso pero corren muy rápido tienen unos hombros, unos gemelos increíbles porque corren a toda velocidad ¿vale? aumentando la velocidad de, de ejecución ¿Mm? ejemplo Pérez de banca quiero ir empezando reclutando fibras y yo utilizo un disco de 20 a cada lado, ¿vale? Y prácticamente llego a 15 repeticiones al fallo. En esas 15 repeticiones al fallo, eh, como no nos lleva al 80% una RM, es menor, prácticamente se han utilizado, se han cansado las fibras tipo 1 y parte de las 2A. No han, no han logrado entrar las 2D. ¿Mm? ¿Y yo qué hago? Para seguir esa serie y trabajar esa parte del pectoral, donde al final quiero profundizar y que entren las fibras tipo 2 b que son las que can más cantidad de miofibrillas tienen. Añado peso, o dejo el mismo peso y lo levanto, en vez de tres segundos lo levanto en dos. Tercera serie, más de lo mismo, en vez de meter más peso voy a lanzarla, lanzarla pero con cuidado, ¿vale? estilo como hacía Dorian Jay, que era un genio, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton, era una bajada perfecta, una paradiña, ¿vale? Con el mismo peso, aumentando la velocidad, se aumenta el impulso de disparo y se recluta la fibra tipo 2 Por eso la segunda ley de Newton dice que se produce más intensidad, más potencia, levantando un peso de 100 kilos rápido, que levantando un peso de 150 kilos lento. ¿Os acordáis de Ronnie Coleman que todo lo levantaba rápido a los brutos? ¡Bum, bum, bum! Reclutaba las fibras tipo 2 desde el principio. ¿Sí? Pero hay que hacerlo con técnica para no lesionarlos. ¿Sí?